Hola, bienvenidos a Colorway. Yo soy Gen. Yo soy Oscar. Y pues este es un nuevo programa que estamos lanzando que se llama Colorway, eh, donde vamos a estar hablando sobre art toys en general. Eh, estamos en la Galería de Viniles Chiles, eh, un lugar bastante cool donde pueden venir a comprar, a ver exposiciones sobre art toys y eh, pues el chiste es tener un espacio donde podamos hablar sobre lo que nos late, sobre lo que más hemos estado clavados en coleccionar. Sí, presentar, presentar lo que se está haciendo, lo, platicar sobre lo que nos gusta, eh, qué más, pues lo que se está haciendo en, en otros países, otros artistas, lo que es aquí en México, realmente es como pues, platicar, eh, de nuestros gustos y también pues darles como a entender o a... A lo mejor hay cosas que no pueden ver en otros, en otros lados o la noticia viene como no tan digerida, pues igual como estar hablando de todo eso. Sí, y el chiste es que ustedes eh, aprendan eh, sobre este tema, si nunca han escuchado sobre artois creo que aquí nos vamos a preocupar mucho por eh, irlos guiando en, en esta industria o en este medio también de alguna manera. Eh, chistes que, que conozcan sobre la industria, chistes que eh, se enteren, los que ya conocen sobre Arto y se enteren sobre eh, nuevas piezas que van a salir, drops de algunas marcas interesantes, colaboraciones, cosas que incluso en México se estén haciendo, o sea, uh -huh. eh, cosas que Viniles Chiles hace con algún artista o que alguna otra galería o tienda hace en con... una tienda con otra con alguna, música, ¿no? o otra sea, marca, ¿no? Exactamente. No, tampoco se va a quedar como muy local, si es como hablar en general de todos, y también tocar como todos los temas, no nada más es este, hablar como de una pieza, sino decir, bueno, a ver, ¿cómo empezaste en el coleccionismo? O, ¿qué opinas de esta marca? O, ¿qué opinas de este artista? O, ¿qué te gusta más? O, ¿cómo has visto como las ondas como esto del fan art? Eh, o las diferentes vertientes del arte hoy, son, son muchas. Entonces, yo, cada programa va a estar como tocando diferentes temas. Entonces, la idea del programa, que también, como dices, que, que aprendan que nosotros aprendamos con la gente que pues, nos va a estar comentando, que va a dar sus opiniones, que, este, sugerencias, todo esto, pues también como interactuar con ustedes, es como la, pues, la idea y el fin del programa, porque también actualmente no existe algo como tan dedicado, como tan clavado, como a lo mejor nos vamos a estar... Sí, al, al menos algo o alguien que se dedica a, a tratar de difundirlo, tal vez de esta manera, en México no lo hay, o sea, sí hay mucha comunidad y mucho coleccionista, y varias tiendas que han ido apareciendo en los últimos años, eh, dedicadas a Art Toys, además de las de antaño que tienen aquí, junto con Viní de Chile, es 12 años o más en, el, en, el, en, en, en México, eh, pero pues sí, el chiste es hacerlo de otra manera, eh, con un contenido un poco más, tal vez, cuidado o dedicado ¿no? a, a eso. Y creo que, una, si, si te late, o sea, creo que lo que deberíamos de hacer es decirle un poco a la gente quién chingados somos nosotros, o ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí o por qué decidimos hacer esto? Sí. Bueno, primero, bueno, yo soy Oscar, como les había dicho ya, a lo mejor igual unos ya me ubican porque pues, soy como el creador y director aquí de Viniles Chiles, que bueno, pues somos muchos que están ahí atrás. Pero bueno, yo soy a lo mejor la cara que ha estado haciendo como los lives y que hace, este, pues igual que está aquí, que lo está teniendo. Eh, y que igual anda ahí como en los grupos, ¿no? Entonces, pues yo me dedico, soy coleccionista, primero soy coleccionista, después soy aquí como el encargado de la tienda y estar aquí al pendiente de, de lo que hacemos en la galería, de los bazares, eh, de las producciones, eh, ¿qué más? Pues nada más, eh, soy también soy ingeniero de sistemas y pues me late esto, este pues tú, a ti a lo mejor alguien que, que te ubique más como de este lado. Yo, pues, o sea, yo soy eh, Génesis González, Básicamente soy entusiasta de la industria y coleccionista desde hace, ¿qué? ¿12 años? Más, más. Eh, un poquito más. Eh, y en realidad a mí me gusta todo el tema creativo. Vengo, aunque obviamente estudié también sistemas, por alguna extraña razón acabamos no conociéndonos no por algo que no sea programar, pero este, básicamente caí en esta industria porque me gustan las industrias creativas caí en, en, en esto de coleccionar art toys o, o fijarme en esta industria como tan interesante que es eh, los juguetes de diseñador, por el gusto, por las industrias creativas, entonces vengo a, bueno actualmente me dedico a, a videojuegos, eh, tengo una empresa que se llama Motherbase, ahí hacemos un montón de cosas sobre videojuegos eh, y pues obviamente también nunca he dejado esto, ya es creo que un vicio, uh -huh. Eh, no me gusta decirle vicio, más bien es algo que, que, que me gusta hacer que lo, que, que lo amo o sea, sí me gusta como las piezas, me gusta el todo el tema que hay alrededor con la comunidad con los artistas eh, y creo que eso es lo que más me late como de, de este tema, por eso estoy aquí ¿no? eh, sí. tal vez muchos no me ubiquen de la industria tal vez me ubican más eh, o como del medio cercano me ubican más, pero tal vez el, la gente en general que coleccione no pero, por eso estoy aquí. Sí, a lo mejor los La que idea empezaron es... al principio en esto, pues sí te ubican, ¿no? Con, sí, con esa sí, Isa, seguramente. Que pues, los conocimos cuando estaban haciendo que ahí nos conocimos nosotros. Sí. Nos dejamos de ver y otra vez nos volvimos a encontrar. Entonces, pues por eso también está aquí Gen, porque también, eh, aparte de que le gusta, pues también conoce, colecciona. Eh, sí. Estamos haciendo por ahí varias cosillas que, que, que poco a poco van a ir saliendo. Entonces, pues todo eso pues, está chido, porque podemos también hablar como... Más en confianza y más como nuestro idioma también, ¿no? Entonces, este, pues está chido, ¿no? Sí, creo que algo que se me olvidó mencionar es que en conjunto con Oscar y otro socio, eh, recientemente eh, estamos intentando crear o levantando una marca que se llama Superficial Edition, donde vamos a tratar de sacar colaboraciones interesantes o cuidadas con artistas. La primera fue una que anunciamos que todavía estamos trabajando, que fue con el Escobas, que uh -huh. tal vez en algún momento podamos tocar... Eh, sí. La chamba que él hizo y otras personas, eh, otros artistas como de, de la época del de Escobas. Digo, no, no, le quiero decir viejo al Escobas, no te vayas a enojar Escobas pero si estás sí, viendo sí esto, está bien, pero, ¿no? sí, sí, este, pero pues, sí es algo de su época. Eh, y por otro lado, también yo estoy armando un taller de, de producción de Artois, más enfocado hacia temas de resinas. Eh, ya por ahí, Oscar, a lo mejor ahorita les, les mostrará algo. Sí, que bueno. Ahorita igual no podemos tocar como muy a fondo todos estos temas, porque siempre sí se merece como tener un programa especial, eh, a lo mejor lo de Superficial, la, la pieza de la escoba, eh, lo que está sí, haciendo. Claro. ¿no? Y lo que igual se está haciendo acá, pues son, son muchas cosas. Justamente por eso empezamos a, a, a grabar y hacer este programa para poder documentar, hablarles, que conozcan todo esto. Entonces, bueno, vamos, también en cada programa vamos a estar presentando las noticias eh, que a nosotros nos hacen como más importantes o que nos gustó, ya sea que porque el artista, este, pues somos fan de él o porque, no sé, a lo mejor algo muy exclusivo y pues cada quien como que va a seleccionar o algo muy local que decía Gen, igual también como, pues darle mucha prioridad a lo que está haciendo aquí en México, entonces también, bueno, entonces va, vamos a empezar como a, a mencionar como las noticias, que bueno, eh... La primera es que se está, estamos produciendo justamente con Gen, este, en colaboración con, eh, con este Molca, que es un artista de Oaxaca que hace como todas estas ondas de gráfica. Hicimos un, un, un Molca y pues no sé, yo creo que pues, va a aparecer ahí después, por aquí hay uno. Pero igual sí, es una muestra. Es una muestra, pero a lo mejor después podemos hacer ahí un, un paneo que a lo mejor ya cuando vean este video ya va a estar el anuncio de la pieza, cuánto salieron, cómo, el costo final, lo que va a incluir, porque incluye como un set. La presentación va a ser en Oaxaca, y pues eso está hecho en resina, y pues está hecho aquí en la casa también. Digo, vamos a empezar como a seguir haciendo promoción ahorita, pero vamos a hablar de más cosillas. Entonces, pues es una de las primeras eh, piezas que estamos haciendo ya como más en forma, más cuidado, eh, también como mucho en contacto con el artista, este... Y pues bueno, ahorita no les puedo dar mucho detalle porque todavía estamos afinando precios y ediciones, porque a lo mejor lanzamiento, el, obviamente. el Lanzamiento, El lanzamiento sí no debe de pasar más de un mes, pero depende mucho de la situación en la que estamos ahorita del, del, del COVID y todo este pedo, ¿no? Entonces, pues, no sé. Sí. No, pues está chido, digo, estén al pendiente, no se les olvide o más bien, porfa, vayan a, a seguirnos a Original Mexicano, que es el nombre del taller. Si a alguno de ustedes les interesa producir alguna pieza, tienen alguna idea que no sepan cómo llevarla, ahí les podemos echar la mano y ver cómo sacar, cómo sacar algo, cómo llevarlo a algo, algo físico, ¿no? Uh -huh. Esa es la intención sí. de, de, del taller. Sí, exacto. Eh, pues no sé, tú, otra, la pues, otra noticia que... Digo, si nos vamos como por noticias mexas, estaría chido que también hablaras tal vez de lo que lanzó Chauskowskis, que para los que no lo ubiquen, pues es un artista... Es un artista slash escultor slash... Diseñador, eh, diseñador, este escultor este Choskowski pues, escu este, pues sí ha estado esculpiendo varias piezas que que se han producido que por ejemplo ciertas marcas les han, este, les han encargado eh, y ahorita pues, lanzó este, la primera que se llama Huejo, huexolotl. huexolotl o que es, algo así, que es un este, <risa> es un guajolote que es un, ajá, es un huejolote, que es un sofubi justamente el día de hoy eh, que este, estamos grabando hizo la preventa no sabemos cuántas piezas todavía se va a quedar. Pues si es de buen tamaño, son como. 9 pulgadas. 9 creo. pulgadas. O sea, si es buen tamaño. Este. Está la preventa. Y pues seguro van a sacar más cosillas. Vienen ahí, este, hasta donde yo sé. Vienen más colaboraciones este, de él con este Frank. Porque ellos en conjunto ah, ¿sí? hicieron, este, tienen una marca. La verdad es que no me acuerdo ahorita porque se acaba. Eh, acaba de volver como a reaparecer. Y está reapareciendo con esta pieza. Pero por ejemplo tiene varias. Tienen una colaboración ahí con este con este Frank y que seguramente pues, van a estar sacando más cosillas ahí. Pues ellos mismos estarán anunciando y ya les iremos avisando. Que, que sí. sí, Frank subió algunas fotos del, de las piezas que estaba pintando, que según según yo iban a ser 10 piezas solamente y todas eran como policromáticas y estaban todas como con acabados metálicos. Ajá. Se veían chidas, o sea, como mucho en tendencia, obviamente, de lo que hay sí, de... y lo que se ha clavado como últimamente el Frank de estar haciendo. Sí, sí. En Sofubi. En Sofubi y eso, pero se veía chida, o sea, la pieza es negra, está, o sea, la versión original es negra, no sé si vayan a hacer alguna, o sea, si hizo alguna clear o no Chauskowskis, pero este me late cómo se ve pintada, o sea, creo que agarraría más una pieza pintada que la negra, como la de la, la, aquí la ventaja pues también la primera edición es la negra y, sí. y luego lo que muchos buscan es que si está chido no pues la primera yo la quiero tener no pero sí seguramente van a sacar más digo ya tienen el molde entonces seguramente van a venir pues por lo menos otras dos tres versiones como normalmente se maneja como sí. ese pedo y, y también no sé o sea pues bueno, es importante entonces, la, pre, la preventa salió este hoy que está grabando esto es primero ah sí el primero Días, o, o, sea, o dos Ya no sé ni en qué día estoy, güey, pero Sí, dos, ¿Dos? Sí, Estamos a dos Dos de abril <risa> Este... Entonces Cuesta 150 dólares Y no sé cuántas piezas haya Porque no, creo que no lo publicó eso Pero seguramente hay poquitas Sí, no, entonces, pero sí, sí Igual yo, A ver pieza. si ya para el próximo programa A ver si tenemos aquí una, una Estaría una chido de, Escribirle a, a Chavoscox si me... a ver si nos presta una al menos, güey Ajá Pero ¿no? Sí y eh, bueno, no sé. Qué que otra, otra noticia interesante, algo interesante que yo había visto, la verdad es que no me había puesto a leer bien la noticia hasta, hasta hace un rato, pero este creo que Quicks lo ha estado haciendo hace ya un rato muy bien, para los que no lo ubiquen pues es ahí un, un diseñador uh -huh. bastante ya bien posicionado en la industria que sí, sí. tiene una figura que se llama Tech 63 o Tech 63, ah, si... que es una de las más como populares. Seguramente aquí en Viniles Chiles tienen alguna, a ver sí, si el equipo de producción nos presta. Ah, mira, sí, ah, ahí tienen. ¿Esa ¿no? y la de arriba? La de la cajita de. Gracias. Ándale esa. Ese es el Can, pero está la. Pero ese también está intervenido por Quicks, que es bueno la plataforma es de Mat. Este es de Mat de. De otro... Matt quicks, ¿no? Ajá, sí, diseño de... Y esta es la otra, que se le cambian los brazos. Ajá, exactamente. Que es un... Pero esta es, este es, este es la, para los que no la conozcan, ¿esta es la pieza original o la forma original? Pues, uh, este, sí, la plataforma original. La plataforma original. Y sobre este, sobre las que están basados, lo que, lo que estaba yo hablando ahorita, que son eh, unos plushes que lanzó, Ajá, sí, que, que son sí. básicamente este mismo hecho en plush, pero con materiales veganos, trae como accesorios ahí extra. Sí, aparte si este, sí trae de una buena, hoodie. Los sí están de buen tamaño, son como. Sí, son 14 pulgadas. 14 bueno. o sea, 14 pulgadas es un flash de 14 pulgadas. pulgadas que de hecho para la, para la industria o para lo que existe, está bastante bien porque cuestan 200 dólares si compras los dos ah, no y machista. son de 14 dólares Son de, perdón, de 14 pulgadas. 200 dólares. Está bastante bien, dos. O sea, y de un artista de este nivel que pues ya yo está yo cotizando bastante por el, por el tema de que trae él, a mí pues sí, se me hace sí, caro chido, pero pues, es, es no caro wey, teniendo, pero o sea, ahorita por ejemplo un plush de los que salieron de Pinot de Snoopy de lo que tú quieras de Cos cuánto te cuesta O sea, si alguien quiere ah, no, agarrar sí, algo de un sí, diseñador sí, sí. que sea más como harto y que sea un plush creo que está chido Eso Sí, ¿No? Así que aparte como dices ya le funcionó ahorita lo ha estado pues no sé si quemándolo el diseño de, de, de justamente del tech pero ya lo sacó con Adidas, ya sacó colaboración. Sí, ya hizo colaboraciones no sé, que con todos los... No sé, pues sí, yo creo que ya con la mayoría de los artistas que están haciendo un juguete o produciendo, ya hizo una colaboración, ya sacó playeras, ya sacó print, ya sacó ahorita estos de los plush, y ahorita lo está quemando, o no se está quemando porque todavía la gente no se cansa, yo creo que lo está aprovechando el boom que tiene, ya lleva como dos, tres años como con este show. Y justamente, pues, lo que dices, ¿no? Lo acaba de sacar y ahorita está como con ese... Va a seguir todavía un rato, yo creo. Yo a seguir, creo sí, no mames. Este... Durante la pandemia incluso hizo máscaras con ah, el diseño de su... cubreboca cubreboca, cubrebocas, ¿no? Ajá, con el diseño, wey, con el diseño del... Del, sí, del tech. Entonces, está bien chingón. Búsquenlo, ahí anda en Instagram. Sí. Quix, está bien chingón todas sus piezas. Y agarren una porque son piezas que en unos cuantos años va a estar muy cabrón agarrarlas ahorita, a buen precio y pasando. encontrarlas de hecho o sea ahorita sí, ya está pasando sí los Entonces, primeros te que sacó que el original es justamente así el blanco con negro y los bueno el toque rojo los hasta después pero los primeritos que sacó de estos ya ahorita están no están ya ni los encuentras y si los encuentras están Están como caros unos, sí muy sí este, sí muy elevados sí overpriced cabrón este ya que más bueno pues ya no vamos a saturarlos tampoco con tantas noticias porque pues, no le de esto que las noticias que creo que más nos que latan nos, las que más nos gusten y queramos compartir con ustedes. Uh -huh. eh, sí, que nos, que nos llame la atención, eh, lo que les decíamos, ¿no? Como las cosas locales y, y pues lo que nos guste, realmente. sí Ahora creo que lo que está chido hablar es como tocar un tema para ir como introduciendo a la gente al, a, que no conozca sobre la industria del harto y sobre el harto y en general que no tenga mucha idea también de por qué es Art Toy, cómo empezar en esto, pero creo que parte de saber qué es un Art Toy también conviene, eh, eh, conlleva el saber cómo le entro a la industria del Art Toy, ¿no? Pues sí. Sí, digo, aparte ya los tiempos han cambiado ya eh, cuando nosotros empezamos. Eh, la verdad es que también ya estaba el Art toy, ya estaba empezado. En México empezó en el 2001 más o menos, 2002... Eh, yo empecé en el 2007 creo, sí, sí 2007, el 2007, 2008. Pero uh -huh. ya, ya, por ejemplo en ese entonces ya había gente que ya estaba trayendo, ya algunas tiendas que aunque nunca que, muy que, contados, muy, sí, muy el, contados. Sí, en principio el, ninguna tienda era este, 100% dedicada al arte, o sea, al principio estaba que sí, no. que la tienda de diseño, que la tienda de streetwear y traía Burberry. Lo primero que a traer fueron Burberry. Eh, de hecho solamente eran las tiendas de Stedew y de, de diseño. diseño. Eran las únicas que traían. Eh, también algo. en ese entonces la tienda de diseño como tal todavía eran muy pocas, como que todavía no existía como ese concepto. Sí. Ya, eh, bueno, Headquarter obviamente que fue la primera que usted trae como toda esta ropa eh, urbana, como uh -huh. diseñador y traía Berbricks. Eh, trajo Toy y ya después se eh, trajo, por ejemplo, Kit Robot, ¿no? Kit Robot hasta eso no fue lo primero que llegó aquí. Y pues a la par pues, crece, crece Kong, que bueno, Headquarter antes pues, eh, tenía otro nombre, no, no recuerdo ahorita cuál es. Entonces, es Headquarter, después este, a la par crece Kong, que pues Kong fue pues, un parte de aguas muy grande, no nada más eh, pues, para el y sino como general para el diseño, o sea, de, eh, eh, carteles, empaques, eh, juguetes, ropa... Eh, exposiciones, eh, de todo, o sea. De sí, todo. Sí, sí, sí, digo, no nos podemos Incluso claro hasta conexión, no. como, o sea, porque traían mucho también artista internacional a colaborar ahora acá y entonces es ah, sí. chido. Sí, sí, también ya empezaba como a verse como toda esa onda de que vamos a traer a tal persona. Digo, también uh -huh. antes era como muy fácil, eh, digo, también cuando Kost vino a México, como que todavía tampoco estaba ese boom. Cuando este Shepard vino. Sí. Eh, incluso ya despuesito de que ya está hablar, estoy como más colocado, que venía San Flores, que, veía, que venía Jeremy Fish, que vino Uso Grow. ahí tenemos. Ajá, San que Flores. vino, por ejemplo, Uso Grow, este. Eh, Tristan Itón, que fue el Tristan. creador de la sí, plataforma sí, sí. de duni Este. Eh, John Burgerman. Eh, pues este, obviamente, este. Maca 27. Man, no, no, no, con... Jesse Hernández. Sí, sí, sí. Jesse Hernández. Este, hay eh, queda, digo, no, no, seguro se me va a olvidar a alguien, pero por ejemplo, pues a lo mejor mucha banda que ahorita está entrando, pues ni siquiera sabía, ¿no? Que estos artistas que sí. ahorita pues, están más cotizados ya, pues estaban aquí en México, ¿no? Estaban... Sí, vinieron venía, en algún punto, hicieron alguna colaboración, vinieron, sacaron este, alguna edición especial, ah, Sí, sí, futura, este... Futura. Eh, pues, la verdad es que son muchos, muchos, muchos. Ah, pues vino este Coralí, son Zupací, muy este no sé muchos muchos en general fueron muchas personas que vinieron en ese entonces y pues éramos bien poquitos a mí me tocó ir este pues prácticamente a todos los que nombré a todos fui fui a verlos no todos me firmaron todos de te, todos tengo algo eh, Joe Ledbetter este no sé en fin esta muchos. se olvidó el nombre la que la, la que pinta como en colores como verde azules ah, se me esta, olvida su nombre este, Tara Pearson. Tarama ¿no, por Pearson por ejemplo, que ya la han traído un montón sí, de veces hasta la mole la, la quiso traer este... Ah, este Simón, ¿no? Que Tokidoki que lo trajo también ahí con Novelmex uh -huh. y, y la Mole y Unboxing que lo trajeron, o sea, la verdad ahorita haciendo como un recuendo como de todos los artistas que... Oye, o sea, si son más de 50, Ah, si pues vino son... bueno, Tim por ejemplo. Ah, Tim este, lo, la... lo trajeron a la... Gary Baseman lo trajeron a la este... Bienal de Ilustración. Ajá. Creo tifana, que no, no, ¿no? Lo, no lo trajeron a nada de Artways, no lo han traído a nada de Artways. No. Creo que él vino nada más a eso de la Bienal de Ilustración que hicieron aquí en el CCD. Pero, ajá. Pero por ejemplo, pues, hay, eh, hay artistas que han venido, ¿no? Inclu ah, pues MacBis, por ejemplo, cuando lo han traído, eh, que yo lo fui a ver fue para una presentación de diseño de marca o algo así. Sí. Y pues había, habíamos dos o tres niños que llevábamos nuestros juguetes para que nos los firmara, Pero pues justamente estábamos investigando de a ver quién va a venir, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando vino este David Flores, que vino a pintar un mural, pues ese güey venía a eso, ¿no? Y no nos enteramos, ¿no? Pues lánzate a ver qué, qué tenemos de ese cabrón. Papi. Y así era con todos, porque realmente como... como algo de harto y como así que tú digas una presentación de juguete o un, este no sé, un, un bazar o un... No sé, de así juguete, juguete específico, no. Nunca ha habido. Por ejemplo, cuando vino Joe sí, Redwether, no. pues fue cuando se presentó... Eh, la tienda de Nike, por ejemplo. Ahí patrocinó Nike, ¿no? Como estos güeyes. Eh, y pues la gente que iba por los tenis, nosotros fuimos con nuestros pinches juguetes y no compramos tenis, pero llevamos nuestros dulces. Que eso, todo eso que estás diciendo que es como los antecedentes del por qué ahora la industria del arte hoy aquí tal vez ya está teniendo un poco más de auge que en esos tiempos, nos lleva, o más bien como para no desviarnos mucho del tema, güey. Este, para dejar también material para sí. otro capítulo en donde nos clavemos el pedo de güey, ¿qué artistas han venido aquí? O O como hacer de, o tal vez un una retrospectiva a ¿no? todo el pedo de los artistas más cabrones en esta industria o, con, o que han hecho las piezas como tal vez más chidas. Uh -huh. eh, creo que estaría chido pararle, pararle un poquito ahí más bien es todo sí. lo que dijiste está chingón para que alguien entienda de dónde viene y por qué la industria del arte hoy no solo en el mundo, sino en México, empezó a surgir. Y eso está chido, lo mencionaste tú, dijiste Kong, o sea, dijiste cosas como eh, espacios de, o que nacieron y que se empezaron, empezaron a dedicar como una parte de lo que hacían para darle salida a lo que se estaba exponiendo en, en temas de art toys. Uh -huh. eh, Pero creo que antes de eso, o más bien para reforzar eso, estaría chingón, güey, ¿Qué es un harto? O sea, alguien que nos esté viendo que diga, güey, no tengo ni puta idea de qué es un harto. ¿Qué? Pues fíjate que no tiene mucho que ya como que se empezó es, como a... Como a estandarizar, porque realmente al principio, pues sí, muchos decíamos, este, pues, ¿qué, qué es? No? Incluso en, en algún momento, este, ahí en un foro que teníamos, estábamos como la, en, en el debate de decir, pues, es, es arte, es artesanía este que más este es una manualidad, o sea realmente como que no existía una, o una, una definición, digo o ahorita solo sí, es una escultura, ¿no? ajá, es una escultura, este sí, sí, ya, ya, ya exist, no existía como todavía algo muy definido porque realmente el arte hoy empezó, el arte hoy empezó con customs de, de este de Eric soy y de este sí. Michael Lau, ¿no? por ejemplo. Real, ellos empezaron a hacer el Artoy toy con un custom, este digo igual a lo mejor te no me voy a aclarar tanto con eso, pero bueno, decías... Sí, con bueno, una seis, pieza seis, base, con una, seis, una pieza... Sí, es una pieza base que eran unos Max Steel y unos ya este, yo sí. más que Max, Max Teal, porque Max Steel era, eh, fue ya lo último, ¿no? Entonces, este eran ya yo y empezaron, y este güey empezó a hacer como toda esta onda de urbana, adaptarlo, etcétera, etcétera, pero realmente eso era un custom, ¿no? Entonces ya de ahí se desprende como toda esta onda del arte y decir, bueno, es, es, este, es el juguete que, que pues, tú quisieras tener, ¿no? Decir, ah, pues, yo quería tener, no sé, un, una lata, ¿no? O yo quería tener el cazafantasmas, pero la edición como de la película, ¿no? Que por ejemplo es la edición de, de, del detrás de escena ¿no? O yo quiero, yo soy dibujante y yo quiero que mi juguete no se quede como en un 2D, sino que quiero... Entonces, el Arto hoy se empezó a alimentar como de todo el, de todo lo que existía alrededor del diseño, ¿no? Y también del lo urbano, del, sí, sí, de sí. la calle. O sea, el Arto hoy como que... Que, que justo ahora... Se alimenta de, de, de muchas culturas, claro. subculturas o contraculturas que el Arto hoy cuando empezó era una contracultura. Profesiones también, o sea, digo, profesiones. Ajá, Porque, sí, sí, y sí. ahí es donde me gustaría hacer como un... como, como... Parar un poquito y es para definir entonces el tema del Artoid, o qué es un Artoid, para que alguien le quede como más claro, según yo, es, o más bien el, como yo lo veo, es que un Artoid, el Artoid nace, no pudo haber nacido en otra época por una sencilla razón, porque es todo lo que de alguna manera, todo lo que de alguna manera, este, gracias, todo lo que de alguna manera se reflejó o se comenzó a reflejar en nuestra generación, causado por toda la ola de juguetes que nosotros tuvimos de pequeños. Ajá. Que ninguna otra generación, o sea, tus papás, mis papás, no tuvieron, o sea, con pedos tenían tal vez al alcance un juguete de madera, un juguete de metal, cosas de ese tipo. Un trompo, una eh, canina, Un trompo, o sea, cosas mucho más tal vez eh, hechas simple y sencillamente para entretenerte, no para apreciar, no para admirar, bueno, tal vez sí apreciar, sí, pero más bien no para admirar, no para decorar, no para eh, tal vez mmm, ilustrar de alguna manera algún, algo en particular que te gustara. Entonces, creo que por eso, desde hace, ¿qué te parece?, 15 años a la fecha, no comenzó a surgir el, ok, ahora cómo... Yo que ya soy adulto, ahora que yo ya estudié diseño o ilustración o arte, que ya no puedo jugar con mis juguetes, ya no puedo sacar mi he y ponerme a jugar con ellos o mis, mis Spider-Mans y ponerme a jugar con ellos o mis Batmans. ¿Cómo sigo teniendo ese gusto? Por las piezas, por el plástico, por una figura, pero obviamente ya no la voy a ocupar para jugar y quiero que se vea bien. Obviamente hay mucha gente que sigue coleccionando las, todas esas figuras uh -huh. de eh, vintage o retro y, las sigue, y nada más las tiene, ya no juega con ellas, las tiene en vitrinas, pero creo que el art toy nace justo de eso, como de, güey, ya no tengo esas piezas, pero me gusta, extraño mucho mis juguetes, ahora cómo lo llevo a algo que sí pueda tener exhibido, a algo que básicamente se convierte en arte. Es un juguete que se transforma en arte. Sí. Eso, es, eso es como yo veo el art toy, ¿no? Es... El, el cómo ahora alguien que con creativo, porque no necesariamente tiene que ser un diseñador, un ilustrador o un no. artista el que lo hace, o sea, puede ser. Sí, no, no. O sea, hay un chingo de ejemplos en la industria de gente que no se dedicaba a esto y llegó y creó una pieza y hizo una muy buena pieza, ¿no? trae una idea en su cabeza. Y es básicamente basados por todo este bagaje como cultural que hemos acumulado estas últimas generaciones por el tema de los juguetes. Sí, que aparte, pues sí, nos. Yo creo que es más como de generación, nos tocó estar, este a nosotros nos tocó ya como la caricatura color, eh, como estar como en esta transición como más visual, como todo este como todo este pedo, pues nos tocó. Entonces pues realmente es eso, es como un juguete para adulto, limitado, eh, que una de las características principales del, del art hoy es que es, no está hecho en masa, o sea, un G.I. Claro. Joe que lo hacen este, 100 mil... No sé, un millón. La no, hay luchas cincos, que ni ¿no? siquiera son ediciones abiertas, o sea, son... Ajá, sí, sí. de sol... Mientras, mientras se lo molde, compren, ¿no? lo Ajá. venden. Sí, sí, o sí. Sea... Y toda esta onda de las estadísticas de cuánto juguete de Tortugas Ninja o Temos. Barbies o Amos del Universo, etcétera, pues eso es como así a millones, ¿no? El art toy, pues, eh, se limita. O sea, está muy más limitado todavía. Por ahí hay como ediciones de 2000, 3000, por ejemplo. Hay algunas que son Open Edition, como por ejemplo los de Chaos. Que también, pues sigue siendo, sí, las actuales, hoy, pero las hasta actuales. cierto punto, uh -huh. eh, no te avisan cuántas son, pero pues hasta cierto punto también es limitado, y es de una pieza. Seguramente, sí, seguramente. De una pieza que ya es como más ya, ya reconocida, ¿no? Entonces ya pues vamos a, re, a reeditarlos, justamente porque eran más limitados al principio, ¿no? Entonces realmente eso es un juguete eh, limitado, eh, que también no es, eh, no está basado 100% como en la licencia, porque te digo, ahorita está como de moda toda esta onda del de de los fan arts, por ejemplo, que también está se pues, centran mucho como pues, tan solo, ¿no? Lo que lo que de los que son fantasmas está considerado un art toy, pero ya se fue como por otra vertiente, pero bueno es eso, es un juguete no común que no ha salido una sí. replicación de algo que existe, pero en ediciones cortas, también sí, es eso. Ediciones cortas y que no está hecho, o sea, un art toy básicamente, definición es algo así, o sea, es, es es una pieza que está pensada para que más para que luzca que porque sea funcional. ¿No? hay muchas piezas que tienen brazos y parece que se les mueve o que son movibles, pero en realidad no, uh -huh. ¿No? por ejemplo, o sea, uh -huh. no como un juguete de acción, eh, porque está hecho más pensado para exhibirse, funcionar como arte, como algo que adorne tu espacio, algo que nutra tu espacio, algo que, que exponga alguna... Porque digo, así como están estas piezas que tal vez no te digan mucho, hay piezas que exponen algún tema político o algún tema este. Sí, social. social ¿no? eh, este. Sí. depende mucho del artista, ¿no? Al, a algo exactamente. Algún reflejo de la misma persona. o alguna opinión personal. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces creo que eso es importante que la gente que, le, que se quiere clavar este tema no solamente lo haga o se deje llevar por el tren del mame y por la moda que Yo también nada más está porque bien, Jay, vale. está chido digo que porque J Balvin colecciona este Bear Bear bricks gigantes que además pues nada más ese cabrón puede pagar no en esa cantidad que tiene la pinche colección gigante que tiene este eh, está está difícil no coleccionarlo así pero vaya, o sea que no solamente se dejen llevar por por el tren de mama y por la moda y que sí tal vez entiendan un poquito más el cómo o de dónde vienen, ¿no? Sí, que, eh, y que por ejemplo, digo, ya para cerrar como la definición, que también no tiene nada que ver con este que bueno, todo esto que dijimos también va incluido eh, diferentes materiales, ¿no? Que es papel, madera, resina, vinil. ...plástico... ...bueno, los diferentes derivados de plástico... ...para ya sí. no a meternos tanto... ...tela, o sea, bueno... Este, ...tela, que son los plus que decíamos, ¿no? Este, que en algún punto se llegó, hace mucho tiempo... ...se llegaba a confundir mucho esto con arte-objeto... ...que sí es arte-objeto... ...ajá, sí, pero... justamente por allá iba... ...porque realmente está... De, el, ...lo más cercano a la definición es que es un arte-objeto... Sí. Eh, ...la diferencia del arte-objeto es la... Eh, ...la forma o los materiales que se ocupaban antes, ¿no? ...que es herrería, fundición... Eh, este, ¿Cómo se llama? Este, porcelana, como toda esta... Sí, onda claro, más o arcilla, más, o sea, arcilla, es una... tal cual. Eh, y es, es eso. O sea, sí, algo ¿cómo se a las artes plásticas? ¿no? La, función es, pues, la función que lleva o que tiene un juguete, un artoy, pues es como visual. O sea, ¿no? Se ve chido. Tal cual. Ya, independientemente de que alguien lo quiera, el mame, que para la foto, que porque el tal artista, que la, ayuda, la industria le la ayuda porque... Porque la, la gente que no conocía... Todos conocen a Jay Balvin, pero... Pues no conocían los, los juguetes de diseñador. Y gracias a ese güey... Sí, sí, y sí. a todo este pedo, pues hizo que Por eso que digo, se digo ¿no? Está chido. Está, está chido. O sea, está bien o sea, vale. que, que tenga esa difusión. Solo creo que es importante entenderlo que no es... Vaya, de, o sea, que, que viene... O sea, que el trasfondo que tiene es... Con un poco más de valor... Que el simple lo colecciono. Simplemente... Sí, el hype, o el ¿no? hecho simple sí. de, de... Lo colecciono porque alguien... Famoso o alguien que yo admiro lo colecciona, ¿no? Sí. Eh, o sea, hay gente que colecciona, por ejemplo, la gente que solamente colecciona cors, ¿no? O la sí. gente que solamente colecciona cosas de cos, o la gente Buenos. que solo colecciona Dunis. Sí, o sea, sí, sí. es porque hay un trasfondo. Hay hay, esas piezas nacieron en base a una idea de un artista o de un diseñador, ¿no? O incluso de una ilustración, por ejemplo, las cosas de cos. No nacieron porque cosas, se pusiera él a hacer la pieza y a esculpirla. Él no hizo ninguna escultura de esas. No, y tampoco es, digo, en este caso... Las es ilustró. Lo que, es o sea, lo que te digo, que por ejemplo en este caso, pues su figura de Caos, el disete del compañero, pues está basado en un Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. Y la, la gente ya lo ve como tan de Caos que como que se le olvida el pedo de que es un Mickey Mouse. O sea, sí, está, se lo olvida está, por completo. Está muy cabrón que un artista eh, llegue a hacer que te cambie como esa percepción, ¿no? Sí, ya, claro. ya ves un Mickey y ya no lo, ya no lo relacionas con Caos porque no trae las X. Sí, tal cual. así está está muy cabrón como... Digo, y, muy, y pasan muchas cosas. Digo, Caos está ya como, como en esa onda ya de las galerías, como del objeto, arte precisamente, eh, que ya muchos... ya O sea, ya, ya está como, como que en otro nivel... En, a nivel como producción, mediático, del hype, de las colaboraciones que hace, o sea, todo esto sí. pues ya está como en otro, ya está como del, pues sí, no sé, como un pedón como más artístico. Sí, o claro, pero, pero, no pero no sé. lo que te digo también es el, la parte de, de entender por qué un diseñador eh, prefiere hacer este tipo de esto, ¿no? Uh -huh. eh, a algo, no sé, basado en las tortugas ninja, ¿no? Uh -huh. o, basado en X o Y franquicia, ¿no? Eh, ¿Por qué no se va hacia lo comercial y por qué se va hacia, tal vez, otro lado? Hay gente que se va, tal vez, o ligando un poquito, como lo que hace Fulls Paradise, y e irse hacia lo comercial, pero hay otros artistas o creadores que no, ¿no? Se tratan de, de apartar de ese tipo como de, de temáticas, uh -huh. y creo que eso es, el, eso es lo importante y el valor que encuentras en este tipo de piezas, ¿no? Eh, Digo, como para ir cerrando el tema, creo que una de las cosas que a mí sí me gustaría decir que de manera personal o como una opinión personal es que a mí me, me, me da comezón en la cabeza. O sea, sí, sí me causa un tema cuando la gente le preguntan qué es un harto y dice, es un juguete diseñado Está dentro de esa categoría porque, por ejemplo, te pues, decíamos hace ratito, no por ejemplo, este Mist que es grafitero, ¿no? O este... Flame Fortress, ¿no? Que son grafiteros. Uh -huh. Tienen su suerte y no es un juguete diseñador. No. A los de diseñador, a lo mejor, por ejemplo, es Tarama Pearson. El de... Pero Tara Pearson es pintora, o sea, ella ni siquiera tampoco es diseñadora. Ajá, pero ya empezó a diseñar, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, si nos vamos como a esos... Como más o sea, creo puristas. que el tema es que mucha gente empezó a decir por alguna razón, ah, son juguetes de diseñador, o sea, como de, los conocí porque lo hizo un diseñador, es un diseñador gráfico sí, o no, algo aparte, así, güey no sé. y lo empezó a ligar hacia ese punto y lo confundió. Yo lo que creo es que lo confundieron porque era como, ah, alguien lo diseñó, entonces es un juguete de diseñador. No, o sea, que alguien lo diseñe, la palabra diseñar no viene nada más para alguien que es un diseñador. O sea, un artista también te puede diseñar lo que tú quieras, ¿no? Y ¿no? Es solo, un pues, artefacto ejemplo, hasta... Este... Sí, sí, sí, porque, por ejemplo, pues, nosotros que somos programadores, pues el software lleva diseño y no precisamente claro. es un diseño visual, no... sino es un diseño arquitectónico, Exactamente. de procesos, bueno, cosas... Entonces, realmente un diseño no conlleva que sea un diseñador, un ilustrador, uh, o sea, no, no está bien, como tú dices, no está bien implementado, pero... Pues aplica esto de que, digo, si es como un grafitero, por ejemplo, un estincilero. La el, mayoría ejemplo, de las PES, cosas, tú sabes que las, al menos las, las primeritas, viene de mucha gente que es artista callejero, hobby, artista urbano. Ajá, P, OBI, eh, Flame Fortes, cos, mismo. Y o por sea, ejemplo el mismo ellos, también, ajá, eh. exactamente, por ejemplo ellos, pues es como, eh, como el juguete urbano, ¿no? Como el, este, el urban toy. ¿no? Ese es claro. por ejemplo ah que pues el diseñador que hizo no sé por ejemplo este kors no pues esos güeyes son diseñadores o por ejemplo lo, son que, diseñadores, lo, lo, sí. lo, de, lo que decíamos de tara no que, que era pintora o tim biscup o basement. Pues a lo mejor ellos sí es Artoy, no sí Artoy. este juguete Ar, Ar, diseñador juguete urbano, juguete y así realmente pero realmente el Artoy como tal pues siempre ha como primado como todas esas subcategorías, que ya vienen como vinil toy, resin toy, gut toy, plus toy, este, ¿qué más, güey? Pues, pues, todas las, ahora to sí que todos o sea, los materiales que se puedan. Todos los materiales que se han usado, la verdad es que, la, o sea, se ha quedado en que ¿cuántos? En cuatro a lo mucho principales, o sea, partiendo del principal que es el vinil, resina, madera, y tela, o sea, plush, tela y, papel. y ahí, yo creo que se ha quedado, el papel lo intentó en algún punto, pero como que nunca despegó, o sea, ¿por qué?, porque, que también es otra de las cosas que, hace rato mencionaste, eh, que es como, ¿de dónde viene el harto y es como, nació de, o los primeros, las primeras ideas de los Artoys, o de hacer un artoy salió de alguien que se le ocurrió hacer un custom en una pieza, ¿no?, Uh -huh. Mucha gente piensa que, los, que el custom, solo el custom es art Ese es otro tema que después sí, tú seguramente quieres a... tocar, güey, eh, pero sí, es, este, un tema que da para es otro tema. Pero este eh, el custom pues te puede llevar a muchas otras cosas, ¿no? O sea, no solamente dejarlo en tel, o sea, en esos cuatro materiales de los que hablamos ahorita, ¿no? Pero creo que se ya va más allá. O sea, ya, pero si nos, si nos centramos solamente en los art es vinil, ¿no? Eh, ¿Qué dijimos? Resina, madera y tela. Uh -huh. Creo que son los cuatro principales. Y también de ahí viene el por qué es importante que alguien que nos esté viendo y que, que esté interesado en, as, en entrarle a coleccionar arte hoy, entienda. ¿no? Ya entendimos, o sea, más bien ya les explicamos un poquito del trasfondo de, de, de la industria o de, del concepto, los materiales, uh -huh. que el pedo que es limitado y está más enfocado hacia adultos o coleccionistas, ¿no? Eh, en general. Eh, y a, lo más importante es, y creo que es lo que mu a mucha gente la limita de entrarle o no al Artoy, es los precios. Güey. No porque sean caros, no, esto no me estoy refiero a que el precio sea como ay, güey, es muy caro, sino más bien es por todo lo anterior, güey, obviamente, siempre, siempre va a ser una pieza con un precio más elevado que cualquier pieza comercial que puedas encontrar. Sí, sí, o aunque no sea comercial, por ejemplo, hasta... Hay gente que los compara con los Hot Toys, por ejemplo. Uh -huh. Ay, güey, ¿por qué un Hot Toy de 20 mil pesos que trae todo esto? Un Iron Man que trae su casco que se le quita y luces y todo eso. A... ¿Y, ¿Y por sí qué es esta película? pieza de Kors que ni se mueve ni nada? ¿Por qué cuesta lo mismo? Y ni ha salido eh, en una película. ni. En un exactamente, güey. No eh, entonces, creo que ahí es donde también es importante. Sí, yo creo que también el, el, las personas, por ejemplo, las que nos están viendo que a lo mejor si sí todavía no están como muy adentro de este pedo. Eh... Tienen que conocer como todo este trasfondo para entender por qué, y, o saber por qué este es caro, ¿no? Es caro sí. porque es, está más limitado, porque no existe una gran empresa detrás de la producción, porque a lo mejor ni, hay juguetes que son patrocinados aquí, pues mucho menos va a salir un patrocinio, o sea, esta, esta industria es súper, súper muy corta. Eh, ¿Qué más? este O sea, realmente sí es eh, las importaciones, ¿no? Mucho mucho de lo que llega, por ejemplo, aquí en México, pues ni, no se hace aquí, ¿no? Y ni siquiera se hace en, en, este, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, mucho sí viene de Asia, que es donde realmente, pues como nace todo este pedo, pues es importar, es un molde que nada más usaste 300 veces. Sí, eh, además. Que, son, que muchos son, que, que el pedo esté, pues, lo mismo que, que se van encareciendo porque... A ver, píntalo la tampografía. Sí, y, claro. Y el blister, y que el termoformado, y que la caja, y que... Sí, no, no es lo mismo básicamente, si lo cam... que a mí nunca me gusta compararlo, pero creo que es una manera en que la gente lo puede entender mejor. La gente que no ubica tanto sobre, sobre ese tipo de piezas, creo que también es importante lo que estabas diciendo, el cómo producen una pieza. Aunque sea de vinil, digo, seguramente los chinos como todo... Ya tienen alguna forma de hacerlo de una manera más automática. Pero al menos aquí en México o en muchos otros lados, se sigue haciendo esto a mano. O sea, hay una persona que agarra el molde, uh -huh. le avienta el vinil dentro, lo y mete el a que se, a, a a se retomolde no, y el se cure man, con no. calor, se endurezca con calor y entonces ya está la pieza lista. Es algo a mano. Esto, igual. O sea, es... Un, un artesano o una persona que agarró un molde preparó la resina y la vació en un molde para el, obtener esta figura uh -huh. entonces el proceso también es muy distinto a muchos, otras, o muchos otros tipos de juguetes sí, sí, sí, o como, de piezas o sea, es, justamente no hay comparación pero te a la gente que no conoce lo primero que piensa es ah, ¿por, qué ese, ¿por qué vale más barato una Barbie original? Ni, sí, siquiera claro. ya, o sea, ni siquiera deja tú las de 100 pesos la original que vale 350 la sencilla ¿Por qué vale? Porque esa, me, esa que es de Barbie, de Mattel y todo este pedo ¿me vale $3.50 y por qué se vale $2.000 pesos? Sí. ¿No? O sea, ya de entrada lo primero que piensan es que las es que personas es que el mismo tamaño con juguete... O, o peor si sí es un Duni ¿no? Un ¿no? Limitado, Chase. Las personas piensan eso, entonces... Sí. Pues tienen que entender como todo este trasfondo justamente lo que dices. Aparte de cómo se hace un juguete, este, que pues igual no, no podemos como... Igual también nos va a dar como después para hablar de eso. Pero es cómo se produce, en qué cantidades y también quién lo está produciendo, ¿no? Y, o qué artista está colaborando sí, qué artista detrás, de dónde Entonces, viene, cómo está hecho o sea, materiales acabados sí, presentación ver, o sea, la, por, por ejemplo, la presentación de las piezas de Kors contra las presenta la presentación de piezas tal vez como las de Kid Robot, pues, no tienen ni un punto de comparación ¿no? sí, sí no, y la verdad es que también eh, toda esta onda de, de, de actualmente lo que nos ayuda el internet de conocer más pues, o sea te puede acercar también a entenderlo también es más fácil ahorita actualmente conseguir una pieza, cuando nos, que digo que cuando empezamos nosotros, pues no había, güey, o sea, no. una tienda dedicada 100% que tú dijeras, ahí voy a ir, pues no, las que habían traían pues igual lo que podían o lo que les gustaba y eran dos, tres series pequeñas y uno que sí. otro grande, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que antes era un pinche logro conseguir un DUNI de 8 pulgadas, así decías, no mames, era lo más cabrón, en ese entonces todavía no existía todo esto que les, les mostramos o que... que pues ni teníamos. hablar de un Duny gigante, güey. O sea, yo, sí, no, yo Duny, en ese tiempo o sea, los vi así de lejitos, güey. Como de, ah, sí, no mames. Yo, yo cuando llegué a ver el Duny, de hecho, lo que lo conocí, dije, no, mames, qué cabrón, ¿no? Y digo, ahorita, sí. ya después también vamos a hablar como todo este declive de las marcas y de las plataformas. Ahorita ya un Duny este 8 es lo más común que tú puedes encontrar. Y común, entre comillas, porque ya, pues ya la mayoría de las tiendas que se dedican a esto, pues, todos, sí. todos, de, todos, creo yo, debemos de tener un Duni, que fue en ese momento con el que empezamos todos o la mayoría de colecciones. Pero bueno, pues ahorita a lo que voy es que pues también ahorita aquí en México, la gente que nos está viendo de México, este, y aunque no sea de México, también ya es más fácil conseguirlo. Aquí en la Ciudad de México pues ya son muchas tiendas, este, cada quien también, ya, también los precios ya son competitivos, ¿no? Antes como no había mucho, pues, Sí, y el la tema algo, de importación, eso es bueno, más fácil. Y importación. Y hay, hay menos diente ahí clavado sí, por, por sí, sí, los sí. artistas, sí, por los artistas, más, por los distribuidores. Sí, distribuidores, la aduana, ya todo ya todo en general ya es más accesible, tanto información como al juguete, como a que si los quieres ir a ver aunque no compres, la, también la tienda te ayuda mucho como, como aparador visual, pues te ayuda ¿no? no conocer aquí este la gente que luego llega a venir y que no conoce, pues... Se asombra y dice, ah, está chingón. No me va a llevar nada, pero me llevo la experiencia de verlos y voy a investigar y después regreso, ¿no? Entonces, también como toda esa parte de, de, del coleccionismo, pues también a lo mejor antes de que empiecen a coleccionar o a, pues, infórmense bien eh, Yo qué creo les que, gusta o sea, lo, y, lo, y vayan a las tiendas ajá, que están wey, y véanlos. justo eso era lo que iba a decir. O sea, creo que... Ahora ya que les los explicamos, los aburrimos o los llenamos de sabiduría, como ustedes quieran verlo. Sí, ya, ya, ya este, ya le lo importante es lo que estás diciendo, güey. ¿sabes? Vayan a las tiendas. Sí. Digo, sé que ahorita es un pedo, un tema por el tema, o sea, por este asunto de la pandemia, pero vaya, pueden venir a venir a Viniles Chiles, o pueden ir a. Sí, ¿Qué otra? O sea, cualquier tienda, este. Digo, estamos en el centro, pero pueden ir a este Sticky Hippo, pueden Sticky ir a Hippo en la Roma, Headquarter este, en la Roma. Headquarter en la Roma, a Rojo Bermelo. Rojo Creo que Bermelo en es, la Condesa, ¿no? En la Condesa, pero no sé si ya sigue en línea, pero... O no en línea, igual, chico, sí. ¿no? Bueno, todos, todas todos tienen en venta en línea, todas tienen venta en línea. Este, ¿Quién más? Eh, ah, bueno, por ejemplo, Dead Bunny en Puebla y gusto hizo en Puebla. Sí. Este... Que también ellos son más fácil, tal vez, digo, para la gente del DF o... Es más fácil como por internet, ¿no? Sí, sí, a lo mejor. Y a lo mejor, pues, una escapada, pues, está chido. O sea, digo, a final de cuentas, lo que queremos llegar es que... Pues, si están las tiendas y si hay ahorita eh, chance de verlos, pues, vayan y véanlos. O sea, sí es muy... Sí, es muy distinto. Sí, es muy distinto verlos. O sea, eh, sí, la... lo que... El otro día platicaba igual con un amigo de que estaba produciendo su juguete y me decía, pues dame chance de ponerlo, aunque no se venda. Yo lo que quiero es que la gente <ríe> es que se sé. lleva la experiencia. Porque sí, ahorita todos los artistas pueden vender en línea. Y sí, es claro, chido y, y la verdad es que es una ventaja. Y a lo mejor para los que ya conocemos decimos, ah, pues ya sé cómo es, ya más o menos sé la textura, ya más o menos sé qué tal artista usa tal paleta de colores y ya sé cómo pinta, si es un custom o esto. Sí, claro pero mucha gente que no conoce necesita vivir la experiencia de tu pieza, o sea tú como creador y como productor, sí, debe de estar en algún lugar en una tienda en una galería, sí, porque es en donde sea, pero o sea, que la gente lo vea y que, que, que, que con la experiencia completa de, de que creo que es eso lo que también el arte hoy suma como pieza o como como al, al, coleccionista, al coleccionista le da como experiencia que es el que, la, que cuando tú lo ves o lo tocas, tanto el acabado que tenga, o tú lo dijiste hace rato, la paleta de colores que usaron, el material, te dice, te dice más sobre la pieza. O sea, se, también en juguetes normales o tradicionales o como un poco más comerciales, también coleccionables, también te da ese, ese Ajá, feeling y también lo ves y dices, ¡ah, qué chido! Es muy distinto tener la mano y eso. Pero todavía en el harto y creo que se nota más. O sea, no es lo mismo, por ejemplo... El, la pieza que tienes allá atrás de Fulls Paradise. No es lo mismo verla en las no, fotos de Instagram de Fulls Paradise, a verlo aquí, güey. O sea, sí, sí, el sí. tamaño que tiene, los detalles, sí, o pintura. sea, la, la pintura, el acabado en general, está billón güey. O sea, está muy chingón. Entonces, creo que eso le da muchísimo, le suma muchísimo más sí, sí, sí. al tema de, del coleccionismo de Arturis ¿no? Sí. es ¿No? Es que te dan una experiencia también al momento en que tú lo ves o lo tienes o lo estás aquí sí, eh, sí, sí. pudiendo admirar Que puede ser cerca? al revés, ¿no? Que por ejemplo tú en la, en la foto se veía que era como glossy. Ah, sí. Y ya el real <risa> es opaco, ¿no? Sí, eso pasa y, mucho. Y a lo mejor tú tienes como la, el gusto del, pues de los glossys o de los glowing de dar, ¿no? Mucha gente viene, yo quiero glowing de dar, pero a ver cómo brilla. Y ya, es que este brilla, por ejemplo este, ¿no? Este es rosa, este sí. es púrpura, pero brilla este azul. ¿no? Entonces la gente dice, güey, pues es que yo pensé que iba a brillar o rosa o verde, que estás acostumbrado, ¿no? El verde sí. amarillo. Sí, sí, sí. Pero hay globo azul globo, y, y muchas veces, pues aquí aquí pues no me dejará mentir, igual aquí, este por ejemplo, Tony, que la gente viene y a ver, me enséñame este y quiero ver cómo es y, y lo revisa y le da la vuelta y sí, a huevo, era, era lo que esperaba, o mejor, o no quiero decir, mejor me llevo el otro, o no sí. me llevo nada, o sea, tampoco pasa nada, digo, tampoco se cobra por ver ni nada, <risa> y las personas hacen, hacen este... Pues las personas tienen todo, tienen como ahorita al, al, al, al alcance, como vivir como toda la experiencia, de adentrarse a los que todavía no están, a los que ya están, pues creo que ya, yo creo que este capítulo a lo mejor ni lo van a ver, pero sí es como como empezar como todo esto de, de por qué, cómo, precios, dónde, y que iban la experiencia, y que lo tengan, y, y, y es como el, pues, lo, lo que te lleva como cuando te empiezas a meter como esto del y pues es lo que te va a llevar, ¿no? Entonces realmente sí. es... Yo, y ya nada más como para cerrar mi comentario como al, al coleccionismo y, y cómo entrarle y eso, pues realmente lo que siempre les digo, compren lo que les gusta. Sí, porque hay opciones, o sea, digo, aunque hace rato hablamos sobre un tema de que tal vez en precios y demás, tal vez se nota mucho la diferencia versus otro juguete coleccionable, también es que hay para todos los bolsillos, o sea, puedes comprarte desde una pieza de kit robot pequeña de 300 pesos, ¿no? Uh -huh. Hasta, pues, güey, o sea, un Full Paradise de 20, un course de 20, 30 mil pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Que también te digo, mira, yo les digo que primero es el que les gusta, independientemente del precio, porque ya hay muchas también facilidades. O sea, ya es que meses sin intereses, que lo dejo aportado. Según yo, todas las tiendas lo manejan. Sí. Y, por ejemplo, hay veces que no es el precio, ¿no? Hay veces que yo tengo amigos que solamente le gustan los dunis, güey. Y los dunis actualmente sí. ya no es como el top, que tú digas, ah, es lo más caro, ¿no? Hay gente que me dice, a mí me gustan pero los ports. Dependiendo la, la pieza, pero sí, en general Ajá. son pero baratos. Pero el, el, que, el que colecciona dunis te va a agarrar, va a agarrar o el de todo el artista o toda la serie. Entonces sí, realmente claro. vas a, te vas a encontrar el Dunis de, de 300 pesos y el de 2,000. Sí. Pero no es en todos valen 2,000 y en todos... O sea, no. Y también viceversa, o sea, también es este... Visualmente, o sea, te digo, es, es, me pasaba a mí mucho que coleccionaba y no me gustaba y se los compraba por comprar, entonces no, compren el que les guste. La gente que quiere el caro, pues aquí vas y le dices, ¿sabes qué? O pago a meses, o me junto tantito y lo compro y me aguanto, pero vale la pena porque es el que te gusta. Sí. Más, más allá del precio, que realmente sí hay para todos los bolsillos. También, desde mi punto de vista, tal vez muy personal, no sé si tú coincidas con eso, pero creo que también es importante que... Si algún artista en específico les gusta y saben que creó una pieza o está diseñando algún arto y, o ya lanzó alguno, creo que esos son, tal vez, desde mi punto de vista, son creo que los más valiosos. Eh, uh -huh. Porque es tal vez no es lo único que el artista quiere hacer. ¿no? O sea, por ejemplo... Vámonos a algo tan sencillo como un Ashley Wood, ¿no? Ashley Wood hace ilustración, hace... Ha hecho colaboraciones con videojuegos, ha hecho... Él hace Comics, ilustración, arte sí. también ac en acrílico, películas, hace cómic, hace eh, películas, las películas todo esto que... este pero también hace figuras, hace art toys. Entonces, creo que ahí es donde vale la pena. Si dices, güey, es que yo quiero tener algo físico, algo que sea más allá que solo un print o solo... O un arte o sea, tal vez Google. que no puedo comprarle un arte original, pero tengo un print, pero quiero algo físico. Me gustaría tener ese robot de, que sale en Zombies vs. Robots, tenerlo aquí. Creo que eso, ¿Sí? ese tipo de, de ejemplos o ese tipo de figuras son como las que más pesan. Desde mi punto de vista son las que más pesan como en este tema de coleccionismo. Sí, ¿no? sí, sí, sí porque cada, cada uno le va buscando como esa historia y ese gusto a esa pieza. Porque, por ejemplo, eh, no sé, a mí, por el, la gente que conoce a Ashley Wood por Metal Gear, por ejemplo, si ¿sí es Metal sí, Gear, claro, este, sí. pues va a buscar las que hizo o Los Artes o eso, y para él es la que vale, ¿no? Por ejemplo, sí. para mí, lo que hizo con este con Guillermo del Toro, Los Artes, pues yo me voy por el libro y, y, por, los, y por algunos juguetes que tienen referencia, ¿no? Que ya la sí. gente que está más clavada ya se empieza a buscar y dice, ah, no más... Tal Arto y tiene tal referencia y lo hizo tal güey, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, realmente es, realmente justamente es, es a final de cuentas es el gusto de, de, de eso, de, del artista, del güey, independientemente del, del precio, yo creo. Yo creo que ya cuando eres coleccionista ya no te importa tanto. Ya le buscas, le buscas. Sí, ya, le buscas ya sea ya, que le ahorres, vendas alguna pieza que no te el, lata, ya tanto. Te o. Llevas la pantalla para empeñarla. Algo así, sí, sí. para... ...pues cazar esa figura o agarrarla porque ya la viste que, que alguien la trajo... ...alguien te la está ofreciendo sí, o apareció por ahí en Ebay... La tienes que comprar, ...pues hay que sí, agarrarla, ¿no? Huevo, sí. sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces pues eh, vaya, coleccionen lo que les guste. Sí, te investiguen nada más y pues vivan la experiencia de tener el juguete enfrente... Sí. ...aunque no lo compren. Pero bueno, pues sí, al final de cuentas es eso. O sea, es, es vivir la experiencia completa... Eh, empezando como desde tu casa, desde donde lo investigaste Yo por ejemplo, yo a mí me gusta mucho, ya para cerrar Como leer, como investigar como todo el, el porqué Ya te vas como al Facebook, al Instagram, o a lo que tenga el artista Ves que ha sacado eh, también, también es muy importante, yo creo que también después vamos a hacer una lista Pero es muy importante hablar como de las marcas productoras y de las tiendas es muy sí. importante dentro del... Digo, es un temota y, y, porque y... hay un... Sí hay bastantes, más de las que tal vez podrían pensar que existen. Sí, sí, sí. sí, sí. sí hay bastantes. A lo mejor no podemos hablar de cada una, pero sí vamos a hablar como de, de, pues, de la importancia que, que, que está en este... Y más... aunque estén haciendo harto, incluso hay diferencias muy grandes entre cada una de ellas. Sí, ¿no? también. Que, que, que bueno, eh, justamente a eso va de que, de que investigan y, y la, la experiencia final es pues, que vayan a una tienda... O si no pueden ir y no les queda una cerca, pues pídanlo uno, aviéntense y, y ténganlo y abran en su casa y vean qué pedo. Eh, lo de la caja, el blister, y si, a qué hueles. Y, y ya pues solito como se van a ir dando cuenta también qué material es, ¿no? Como que, ah, pues ese no es vinil, ¿no? Ese es, ese es plástico. Sí. O el Duny, ¿no? Que está hecho de tres plásticos diferentes, ¿no? Que es vinil, eh, plástico, inyección, ¿no? Entonces ya como que solito se van a empezar como a dar cuenta, como a... Eh, como, como, a, como a disfrutarlo más, creo, ¿no? Yo, digo, yo me pasaba al principio de que pues, yo compraba un donilla y lo dejaba en la ropiza y ya después, ah, nomás trae la patita y cómo le hicieron el estampado aquí, ¿no? Ya, te empieza a clavar como más, entonces, pues vívanlo, eh, entrenle también, digo, no pasa nada si solo tienen dos o tienen cien, no pasa nada, también, eh, como decía gente pues yo, de mi experiencia que tengo coleccionando y comprando y vendiendo, pues yo, ya tengo como ciertas cosas como muy marcadas de que colecciono y ya. O sea, pero yo, no, yo, por ejemplo, yo no estoy saturado. Hay gente que les gusta como saturarse y está bien, se vale, porque a lo mejor les da el tiempo, el dinero y sí. el espacio. Sí, ¿No? a, mí, sí. a, a mí a lo mejor a mí no me... Me llena más como lo que más me gusta a tener como cosas que... Si no me gusta el sí, la neta no, yo prefiero no tenerlo. No, y está bien. Yo creo que ese es un... Yo creo que en general es un, es un consejo sano eso. O sea, uh -huh. también... Digo, cada quien eh, decidirá cómo colecciona o qué colecciona, pero creo que es esa no, eh, es enfocarse en lo que de verdad te gusta, porque puedes controlar y curar de mejor manera tu colección. Uh -huh. Presentarlos puedes también. Puedes, ajá, presentarla mejor. También depende mucho del espacio. Una de las cosas importantes del Arto y es el espacio. Sí. Eh, entonces creo que eso, eso sí está chido, que lo consideren, ¿no? Eh, pues, si quieres, como, ya cerremos el, el programa. Sí. Eh, pues, el gracias, a gracias a todos los que se quedaron hasta el final. A, la, a los que, ojalá que muchos lo vean más de una vez. Este, sí, exacto. Y realmente, pues, este es el piloto. O sea, estamos haciendo pruebas. este Es, como les decíamos, pues, es realmente para ustedes. Eh, y, pues que lo lleven como, que vayamos como de la mano, ¿no? Que también te, les digo ahí en los comentarios, pues pueden dejar pues, si les gustó, no les gustó, eh, temas como para recomendar, sugerencias, este pues todo se vale, digo, estamos empezando en esto, que bueno, realmente como que tenemos experiencia hasta cierto punto en estar hablando y estar comentando, pero bueno, ya lo queríamos hacer como si estuvo al principio, pues ya como más sí. en forma, ya como ponernos ahí los horarios y pues estar platicando. Realmente es algo que nos gusta y no lo habíamos hecho porque se nos había complicado cuadrar todo, ¿no? Sí, la idea, todo. Es, la idea es que este contenido lo puedan tener cada semana. Eh, pues trataremos de abordar los temas. La verdad es que sí nos gustaría irnos clavando poco a poco, pero entendemos que hay mucha gente, principalmente en México, que tal vez no está tan enterada de, de esto. Eh, entonces, sí queremos dedicar al menos los primeros episodios, no sé cuántos, sí, yo creo pero que la primera, sí... Digo, vamos a, pero es al menos a, la primera vamos temporada. A en temporadas, entonces... Ajá. La primera temporada yo creo que va a ser así como... Pues lo más light, ¿no? Creo. Sí, y tratando como de darles una intro al mundo de los Hartos, tratando de darles como los... Eh, ¿Qué podría ser? Como, el, como toda la... la la retrospectiva de, del mundo de los art toys, ¿no? eh, sí, un sí, poquito sí. De, de adentrarlos a cómo entender esto si no lo han hecho ¿no? eh, y compartirles también cosas que tal vez nunca han visto, tal vez hay gente que sí colecciona pero tal vez no se ha clavado tanto y no tiene idea de ciertos detalles, de alguna pieza en específico o lo que dijimos hace rato sobre el tema de los artistas, ¿no? Los artistas sí, que han venido, que han hecho. Sí, yo también, este, eh... porque muchas cosas las podemos leer en cualquier lado. Bueno, ver no tanto, pero sí leer eh, todavía como que hay ahí. Pero pues, también, por ejemplo, platicar como experiencias o ciertas cosas que a lo mejor mucha sí. gente pues, no conoce o no sabía y que está chido como saber y entender, digo... Eh, A ti te tocó el principio y cómo compartíamos eh, con, con varios artistas que estaban empezando, con, con Frank, ¿no? Por ejemplo. Sí, o con, con muchos este, otros. Eh, con el Spark, que, que, que ya no anda por acá, pero este, pues dejó igual como cosas que hizo. ¿Quién más andaba en ese entonces? Mucha y, gente, o es sea, el rabias. Mucha gente que ya ni rabia, siquiera tal vez ni está en la industria. Sí, sí, sí. Las gordis, tal cual del ejemplo, Artoy, pero que sí, sí, ahí. Pero compartimos y vimos como muchas cosas, ¿no? Entonces, este... Eh, por ejemplo, Isatita, Saner. ¿no? Isatita con lo que estaban haciendo. Sanner, por bueno, ejemplo, Seger. Eh, Muchos... Pues sí, muchas cosas que, que pasaron. Mucho artista y, urbano eh, también. Sí, sí, sí. Entonces, sí, justo la chido. idea del contenido es... O de, de, este, de este proyecto es aportar este contenido, sacarlo de alguna manera, e irselos poniendo lo más digerido posible, lo más ordenado también posible. No. Tal vez este episodio ha sido como un poco... Uh, medio revuelto, ¿no? espero sí. que, no, que, no, que no lo sientan <risa> así, yo, pero si, lo, siente, línea, si ¿no? lo sienten así, pues discúlpenos porque es, es, es el cuentos. primero que lo estamos aventando, estamos ordenando muchas ideas, pero la idea es tratar de, de hacerlo lo mejor posible cada vez para que la información la reciban de la mejor manera, para que tratemos temas que también a ustedes les interese más. Si hay algún tema en específico que ustedes... Quisieran eh, escuchar de él o saber más de él, por favor escríbanlo en los comentarios ah, o también. arroben a viniles chiles, ¿no? uh -huh. que también eso es importante. Ah, que igual vamos a poner nuestros, ¿qué ponemos? Instagram o Twitter. Eh? Sí, digo, si quieres, ahorita lo, lo decimos, o sea, más bien era como eh, arroben a viniles chiles, pónganlo en los comentarios, este, eh, no sé, con, eh, de alguna forma háganoslo saber para que nosotros uh -huh. podamos como nutrir el contenido. Eh, obviamente pues este traten de acercarse a la comunidad hace rato creo que algo importante antes de, para ya cerrar como este tema es creo que algo importante también que es recomendar a la gente que quiera entrar al coleccionismo es busquen comunidades de coleccionistas de art Toys o comunidades de art Toys, en México ya las hay acérquense vayan a, a bazares por ejemplo también en donde haya sí, artistas que estén exponiendo pueda. su obra o que estén haciendo algo sobre sobre sobre, sobre art toy. vayan creo que eso también es importante Sí. Eh, para poder entender un poco más o meterse más al tema del coleccionismo de artois. creo porque eso es importante ¿no? Sí, Entonces, ya, pues, ya, ya existe ahí como, como un, eh, como, un ¿qué sé, como una semilla como de si tú buscas artois en, por ejemplo en instagram o en Google, ya, o donde sea ya Ajá. te va a salir como el, el grupo de todos los que están como activos en, dentro de la sí, sí, seguramente no, no. digo yo no estoy creo que estoy en un grupo de artois en, en facebook Creo, creo que hasta mm. en Facebook, seguro, sí, güey, o sea, seguramente en Facebook, hay. Sí, sí, sí, en Facebook yo también ando como tres o cuatro. Que pues también, bueno, pues, ahí nos comentan eh, cómo les, si ya estaban en este pedo, eh, cómo entraron. También decías mucho, hablamos mucho de México, pero bueno, esperamos que nos vean más de otros países este, de Latinoamérica. Pues, cuéntenos cómo está allá, porque yo sé que también allá está el movimiento en, en Perú, en Costa Rica, en Puerto sí, en Rico, Colombia en seguramente, Colombia, argentina en Chile, Argentina. O sea, todos, los, eh, seguramente pues, todos. en todos están haciendo alguno ahí ¿Algún que otro proyecto? Este seguramente conocer y después como... Sí, y creo y que llevar. otra parte importante que, digo, no sé si la tengo que decir yo, pero sí que este, te, te doy como eso, es que este contenido nace porque Viniles Chiles pretende eh, apartarse un poquito del concepto que tal vez la gente en general tiene de que es solamente una tienda no, sí, y sí. abrirse a temas de, sí. de ser un proyecto tal cual o una... Y real, marca, que, que realmente cual. Viniles Chiles realmente no nació como una tienda, o sea, Viniles Chiles nació como, eh, pues, un medio, o sea, realmente era como un medio, era un foro, un forum, blog, y después lo de la tienda, que ahorita, pues, afortunadamente, pues, ha ido creciendo, y hemos ido dejando de, de lado como todo esto que hacíamos antes, entonces, realmente, pues, es eso, ¿no? Es, es Viniles Chiles que es, está creando y estamos haciendo muchas cosas que también muchos no se enteran porque a lo mejor o la marca o el artista no quiso que hiciéramos esto, o, o a lo mejor nos apartamos ¿no? lo del bazar o lo de la galería, o entonces realmente pues son muchas cosas y realmente lo que queremos hacer es como retomar el principio de eso, ser un medio, estar ayudando, difundiendo, eh, pues, y aparte hablando, es realmente al final de cuentas pues, es lo que nos gusta, o sea, lo, lo, lo hacemos porque nos gusta, porque realmente nadie nos está pagando, este... no mames Oscar, ¿no? Bueno, no, sí, va a ser gratis, es, a es gra es gratis. y pues listo o sea, creo que con esto nos despedimos sí. espero que les haya gustado el contenido, síganos en arroba viniles pues, chiles arroba viniles chiles para todo para Instagram, Facebook, Twitter y Youtube también es este pues ya ¿no? el viniles chiles gracias eh, a todos, ya como les dije gracias pues por estar aquí, por ver el video eh, y esperen más más contenido, eh, dejen sus comentarios, eh, pues es muy importante para nosotros. Sí, sí, sí, dejen sus comentarios, like, suscríbanse al canal, eh, activen la campanita, campanita todo ese todo desmadre que ya, ya se, saben. Sí que ya este, sabe. Comentarios son importantísimos, este es el piloto. Eh, eh, esto fue Colorway, yo soy génesis pueden seguirme en mis redes sociales como arroba genesis. Y este, yo soy este Oscar. Pueden seguirme como OsUs con doble Z. Igual yo creo que vamos a poner. Se sí, va aquí, a aparecer aquí. No se preocupen, pero. De algún lado. Pero bueno, pues muchas gracias. Pues chido. Eh, chido. Y pues nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.